día 26. Quería armarles algo chévere, un, un tema o poner algo para contarles. Y usualmente cuando hago los videos yo le pongo así como un poquito de ganas, no A la cosa y, y antes de empezar hago así como que, ah, calentamos, calentamos para levar energía y tales, ¿no sabes qué? Pues no. Yo pensé que eso era más fácil. Voy a ir al día 26. No es la única cosa que hago. Eh, me siento cansado. Y se me cruzó por la cabeza como que nunca, ya dejémoslo ahí nomás. Ya llegamos hasta el día 25. Pero quería llegar a esa 30 para darle la contra a la historia de la postergación. Eh, tal vez te este día pasado, no sé, es ese día, yo no sufro dolores de cabeza, pero es como que colapsas, a mí me duele, es como que, como que estoy así, es como si tuviera una vincha, una balaca, y presión por aquí y tal, y como que, ah, oh, la miércoles, no puedes pensar, y no puedes procesar, y no se trata de tener ganas, es como si estuvieras enfermo, pero no estás enfermo, una cosa así. Desde en la mañana me preparé, voy a hacer mi primera actividad, entonces empecé a hacerla y empecé temprano y me sentía, digamos, sonoliento, ¿no? Pero yo dije, no, es que lo que pasa es que porque es temprano es, ¿no? Es por eso. Y empezó a pasar el día, fui a hacer mi segunda actividad y no podía, no podía procesar, estaba así como parado. Ahí fui al lugar que tenía que ir, me paré en el lugar que me tenía que parar. Y dije, bueno, ahora vamos a arrancar las actividades. Y eh, No, nada, súper raro. <ríe> y no, otra vez, vamos. Bueno, con ganas o sin ganas empezamos. E hice las cosas y cuando iba a los 20 minutos dije, no, ya. Ya, ahí debo ir una hora haciendo esta tarea, voy y miro. Iba como 20 minutos y yo ay, no, todavía falta un montón. Y terminé una hora con un reloj y pensé que no había hecho nada productivo. Y cuando y revisé lo que hice, y dije, hoy sí, hice las cosas bien. Entonces, bueno, pero inconsciente, todo así, zombie. Entonces me fui para la casa, o sea, acá. Y dije, listo, no vamos a hacer, listo, comamos. Y eso que no piensas, eso que, que la energía no va, no va, no va, es como que va la. Estás en modo robot. Y eso no te mueve el pensamiento de, no, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. pero yo, qué traicionero que es ese pensamiento, ¿no? Porque al final, yo yo conozco esos dios, a mí ya me han pasado. Se acabó el día. La verdad que no hice de las cosas que tienen que hacer, sí las hice, pero no producen. Y sí hice de todas, hice solo algunas, o cosas así. Entonces, yo no hubiera hecho nada, era más inteligente no hacer nada. Y... Se me vino esa frase muy viva en estos últimos años: Escucha tu cuerpo. Y sabes que yo creo, escucha tu cuerpo y no a tus amigos. No, no, no, escucha tu cuerpo. Sí. Uh, y yo calculo, mirando los días anteriores, y eso me pasa por no escuchar mi cuerpo, por creerme Superman, también por desordenado, también por desenfocado. Entonces, tratando de parchar huecos de cosas que por desenfocado o desordenador no hice. Entonces, terminan agregando horas al día que el día no tiene. Y cuando crees que ya lo parchaste, el cuerpo acumula así como la que la cuenta. Y dice listo, bueno, ahora pagar la cuenta. Y yo pensé que ya había pagado la cuenta el domingo, que tuve unas horas para descansar. no. No, ayer me la cobró y hoy tenga la, como si fuera una resaca, pero no resaca. Y ahí está, mira, vente yo te hablo, yo siento así como que un dolorcito así tales. Solo quería contarte eso porque, porque pues, no todos los temas de... A veces uno se preocupa, yo me preocupo, no, no, que un tema, que un tema chévere. No, no hay tema chévere, hay dolor de cabeza y es todo lo que tengo. Yo no sé si te pasa, ¿no? Es que no lo puedo solucionar con un café, no. Yo ya conozco esto. No. Yo tomo un café y peor. Se me va toda la mierda. Me el sistema nervioso. Yo no soy alérgico de la cafeína, ni me da nada de corazoncito. Yo no tomo café, nada, pero... Pff, mala idea. era solo ganas como que déjame recuperar, decía el cuerpo. Mira, mi cerebro no me da ni... O sea, ni para hacer algo... Ni, ni para consumir basura intelectual como entrar al TikTok, o pasar en Instagram, o ver una serie de esas de, no, nada, ni para eso. ¿no? Y es, no, no pienso, cuéntame tú algo, cuéntame, cuéntame tú algo bien. es el mensaje de hoy, no tengo más para contarte, solo lo que me queda como reflexión, es que sí vale la pena escuchar el cuerpo, y... Escuchar el cuerpo, aunque suena muy fácil, no es tan fácil. De hecho, hay entrenamientos que ayudan a que tú puedas desarrollar la habilidad, yo creería que el superpoder, el superpoder de escuchar el cuerpo y poder observar con, observar es con los ojos cerrados, ver qué partes están reaccionando, no qué músculos de pronto se están contrayendo, o contraccionando, o qué órganos están perdiendo su tonicidad, tú lo puedas sentir. Y no porque hagas ninguna magia, sino porque con la práctica de poner la atención en partes que usualmente no pones atención, eh, eso se logra y no es difícil. Diría que es sencillo, pero y la complejidad es tener que aprender a practicarlo, no hay que hacerlo. Pero viene la segunda parte, cuando ya sabes hacerlo, porque se vuelve algo parte de ti, vamos a decir que yo ya sé hacer eso, vamos a decir eso, ¿no? Viene la segunda parte que es hacer caso. Entonces yo la siento, yo la siento, yo la siento. Y la trampita es de decir, no, no, sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, ¿no? Eh, Fanny Vigo, ¿cómo estás? <ríe> no, pero es que... Esa... Échame una preguntita, ayúdame, por favor. <ríe> Necesito preguntas y activen mis neuronas. Bueno, ya terminé la reflexión. Un abrazo para Perú. Oye, me llamo pero igual ahí lo tengo. Es una sonrisa, no le hagas caso. Adentro sigo así. Entonces, eh, viene la parte, yo que yo que soy, llegué a este punto es porque sí sé escuchar, la vi venir, la acumulé. El cuerpo dice, oye, ey, es, oye, estoy levantando la mano. Ey. Y yo, no, no, sí puedo, si sí puedo. Entonces, y sobrepaso la raya. Y ya, ahora pues me siento así y dije como que ok, ok, ok. Pero lo malo de esta situación es que tiene, toma la recuperada, no es instantánea, no es una pepita y ya. O sea, yo sí me puedo tomar una pepita, obviamente, pero yo no tomo pastillas. Para los que me conocen, yo no tomo pastillas y no tengo vacunas porque en mi casa no existe la la cultura de la pastilla ni ¿no? la medicina de farmacia, ¿no? Entonces, pues no está en mi cultura eso. Y, y el proceso de recuperación es lento, es como que tenga la recuperada, ahora aguántese, ¿no? Y afecta, afecta a mis cosas, afecta a mi productividad, afecta a compromisos, resultados, otras cosas y tales. Como que el impacto es mucho más grande que solo tener un malestar. Eso, así si te ha pasado de pronto, ¿no? En el trabajo, cuando vas y estás todo zombie así, llegas en la mañana, ya sea porque trabajas mucho o porque te pegaste un no en el día anterior, o sea, porque la pasaste muy mal o la pasaste demasiado bien, en ambos casos llegas todo zombie, y no puedes procesar y te sientes y avances como... por cumplir, ¿no? Porque la verdad es que ya no vale, ese día no cuenta. Entregas un informe de todo hasta las patas, mal hechas hecho todo, todo mal y te vas. Que... Eso, eso no es una chévere, ¿no? Bueno, en ese estado estoy. Ahora esperar recuperarme. A ver si ya que Lo que pasa es... Ah, ya sé por qué. Es que yo estoy haciendo ese video porque ya quedan solamente 26, 27, 28, 29 y 30. Cinco días y completo lo que había definido hacer, que era hacer 30 días de lives. Y bueno, acá estoy cumpliendo. Vamos a poner un sombrerito así como para que se vea más disimulada la, la, la pinta de... de bueno, entonces, así, así, unas gafitas oscuras, ay y ya, eso es muy bien, mira aquí dice Fanny, me parece maravilloso porque todos se muestran perfectos, infalibles, que tienen la solución de todo y que no hay nada mejor mensaje que decirle a la gente que se valide, y no hay, no que lo pone leer, y no hay mejor mensaje que decirle a la gente que se valide, que sean quienes estén siendo en el presente, que avalíe sentir de su cuerpo, energía y emociones. Sí. De hecho, honestamente, yo antes de venir dije, ¿qué hago? Venga, me lavo la cara algo, ¿no? Porque tampoco lo puede aparecer así en cámaras. <risa> dije, no, pues, no va más. O sea, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Entonces, eso. Eh, algún día tendré madurar estos días y estaré así, todo bonito siempre, con un fondo divino, así como una luz que me proyecte, ¿no? Y me todo lindo, pero por ahora es solo avanzar. Gracias Fanny ahí por el soporte, el aguante abrazos gente y que no tomen pastillas no, escuchen a su cuerpo y los que ya saben, escuchar a su cuerpo hále caso <ríe> y los que se creen superman perdieron, porque yo conozco muchos amigos, mamás que son mamás, son hermanos, son hijos son primos, son empleados todo, todos los razones que somos todos nos creemos superman y, y a diferencia de Superman, colapsamos sin kryptonita, simplemente pff, colapsamos. Y el, los superpoderes no llegan a ningún lado. Y creería que en verdad un superpoder sí es escuchar. Pero el segundo superpoder más importante antes que escuchar al cuerpo es hacerle caso. O sea, yo voy a hacerle caso y el mundo se puede caer. Bueno... Gente grande, maravillosa.